Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a este canal. Somos Finanzas en Criollo. Este canal se va a tratar sobre finanzas e inversiones, pero en un lenguaje bien criollo para que se pueda entender. Este canal está pensado para la clase media, la gente trabajadora. Yo soy un simple trabajador también, que he estado estudiando y perfeccionándome cada vez más en lo que es finanzas e inversiones. La idea es poder lograr una libertad financiera o una jubilación que vos no tengas que estar dependiendo de la jubilación que te da el Estado, que cada vez menos, que puedas salir de tu zona de confort, que aprendas a ahorrar, que aprendas con esos ahorros invertir y ganar un poco más, que además de tu sueldo puedas hacer un poco más para lograr en el futuro, no estar dependiendo más que de tus inversiones. Así que amigos, si les gusta la idea, los invito a que se suscriban, que activen la campanita, así cada vez que subimos video les aparece y lo pueden ver. Muchas gracias y nos vemos en los próximos videos. Adiós.